Hola amigos, ¿cómo están? En este momento pues me disculpará, no puedo activar el flash ya que se me ha descargado el celular Pero aproveché que estaba en esta casa abandonada que es donde subí el trailer El trailer hace ya que mes alguito, mes larguito Este lugar abandonado chicos, ya se está haciendo de noche Me disculpará nuevamente, pero como les digo No tengo, no tengo batería, así que no me he activado el flash me entré un poquitico sin, sin permiso Ya que quiero mostrarles un poco Más a detalle Pues ya narrándoles Más tipo eh, mostrándoles la casa de día Como es Vean chicos está la casa Como pueden notar ya la naturaleza ha tomado gran parte de ella Se ha apoderado bastante de esta casa Este es el segundo nivel de la casa Me toca tener cuidado porque Bueno pueden darse cuenta que estoy aquí sin permiso Vean chicos hay habitaciones Ya todo todo está acabado es muy interesante. Aquí donde quiero estar de noche, totalmente de noche, ojalá con, con los compañeros de exploración, que la que hicimos anteriormente. Bueno, creo que no puedo ir mucho para allá porque... Uy, pucha, que pues. Creo que no puedo ir mucho para allá porque en estos momentos vi, vi que estaba ahí el, uno de los dueños de esto. Así que no quiero que me pille que me adentre sin permiso. Ya que ves como les digo, pues hay que tener permiso para estar acá. O sea, sí me lo han otorgado para ir a hacer la exploración en la noche. Pero pues no me dieron permiso para estar en este rato. O sea, tampoco creo que haya problema, pero de igual forma, pues quería mostrarles un poco cómo es la casa. No es muy grande, no es muy muy grande, pero créanme que la historia que tiene esta casa, la verdad que es muy impactante porque como les contaba como les decía en los títulos del trailer esta casa se incendió hace muchos años lleva mucho tiempo deshabitada ya muchos años sin pues sí, como podrá notar está acabada está acabadísima está puro escombros de milagro que de verdad nos ha caído esta parte esta estructura y como les digo esta casa se incendió eh, según dicen hubo muertos según cuentan fue un, toda una tragedia, todo un accidente. Como pueden notar, chicos, esta parte de allí, esta casa, le voy a meter zoom. Eh, pues ahí, aquí donde estoy señalando en la ventana, ahí es una habitación. Esa de las que más fue debilitada, prácticamente. Ya, mejor dicho, ya les voy a mostrar. Prácticamente, ya quedó el piso dañado, ya que era de madera. Es que es el problema cuando las casas son de madera, chicos, que ocurren incendio, cosas así. Y se debilita bastante la estructura. A ver, les voy a mostrar, si ¿sí ven? Hay huecos. Vamos a ver cuándo pueda hacer la exploración, pero por ahora vamos a dejar así. Bueno, dejamos por acá, chicos. Y hasta la próxima.